Buenos días Buenos días señores Buenos días Estamos en Osegor Seguimos con nuestra caravana well -trusted caravan. Y con un nuevo amigo Yes, hemos venido a Osegor Si os mola el surf o la fotografía Podéis ir a seguirle Fotos de agua, vídeos de agua Cosas muy heavies. Y el filmer de Aritz Aquí lo mejor es que hablemos... Eh, ¿Je parle français un petit peu? Oh, bien uh, sûr, modo sí. Pues habláis franceses y ya os lo ganáis a todos. ¡Ay, ¡Ay mi madre! <risa> sos es tocho, ¿no? Hombre, que si es tocho, no, chaval. No. ¡Madre mía! Me ha uno ahí. <risa> <risa> ¡Uh! Es de ¡Giraco! De ¡Suerte! Me habían pedido las grandes con tubos y... <risa> y he <risa> se han hecho un poco caca cuando han visto las olas, pero... Yo creo que se pueden echar un par de tubos hoy. Son. <risa> bueno, no son así. Algunas son más grandes que estos, o sea. Son bastante, ahora mismo. Madre mía. Dije tubo, pero quería decir tubito, Gorka. Sí, pero si tú claro. tienes 1,90, el tubo ya tiene que ser de 2 metros. Si no, no entras en el tubo, ¿qué vas a vas a ir agachado. Claro. Joder, que sí. somos vascos. tú así? así. Últimamente nos están trayendo olas un poquito por encima de nuestra capacidad. Pero bueno, vamos a intentar entrar. Eso es lo que os puedo prometer de momento. A ver, vamos a hacer que Michel nos haga el, eh, un tubo. Como si esto fuera la ola, ¿sabes? Pero mete la rodilla, tú. La rodilla, la rodilla. ahí Ahí, ahí, ahí, ah, ahí, que vamos ahí. Vamos a hacer tubos de backside encima. Hombre, claro. El tío está motivado. Mira, mira, mira, mira, mira. Ahí vas perfecto ahí. ¡Ah! Eso ya, eso es lo que marchaba A punto de entrar, son las más grandes de lo que hemos visto nunca, yo creo. Sí, y definitivamente surfeado nunca. Hay tubos y lo vamos a intentar, no podemos decir nada más. Deseando suerte y ojalá no me parta el culo esta vez. Están un poco. Ya hemos salido. Al final no ha sido para tanto, ¿no? No, no ha sido para tanto. Estaba un poco asustado, tío, porque cuando hemos llegado, lo hemos visto desde fuera, y justo que hayan super series. Los sulferos debían de ser bajitos y las olas parecían el doble. Así que bien, hemos estado a gusto en el agua. Yo he cogido un par de olitas. ¿Tú cuántas, Miquel? Un par también. Estaba, estaba peleado en el tema. Sí, he intentado, he intentado tubo. Tubo y luego aéreo también, <risa> ¿no? sé, lo has intentado. No, has intentado ahí un aéreo. <risa> Pero justo no lo has pillado, ¿no? No lo he pillado, justo, tío. Justo no lo has pillado, tío. Os dejo por aquí un, un par de olas que me han grabado desde fuera. <risa> Ay, pero está divertido, ¿no, Miquel? Muy y guapo super buen tiempo, tío, por la France Disfrutando Clásico Aún nos queda mucho entrenamiento Estamos cansados Para estar en el agua Pero vamos a comer un poquito a disfrutar de este día Hora de comer Hemos venido al Yuma, parece ser Que no sé ¿Dónde nos sentamos? Corre, por Osgo Francia no se puede comer en los restaurantes aún, entonces lo que hacen es que te dan la comida para llevar. Y había unas mesas justo al lado del restaurante sí, que está cerrado. De picnic y nos sí. hemos sentado. Vegan tacos por aquí. Oh no, puede ser. ¿Qué pinta? Los noodles veganos. Ay. A ver, te abro los tacos. Mira esto. Ver, hey. Nasi goreng y más noodles. Y se ha comido. Una xxl. Ya comer, chavales. Vamos. Estamos en el skate park, ya hemos recargado energías para Grandskate bien de cerca. No vamos a utilizar una cámara de 2000 euros ni una cámara que pese 3 kilos como esta de aquí. Vamos a utilizar algo mucho más adaptado a lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta GoPro 9 y voy a seguir a Alex. Quiero que me hagas un aéreo por ahí encima, ¿vale? Sí, cuidado. Bueno. Ya sabéis que nos encanta la GoPro, ahora vamos a grabar con ella porque nos permite hacer planos muy diferentes a una cámara normal y más radicales. Así que vamos a darle. Se acabó la sesión de skate Estoy rojo como un tomate Hace un calor épico Hora de irse a la autocaravana Por favor Hace mucho calor, parece mentira que sea mayo Principios de mayo es, ¿no? Sigo sin saber en qué mes vivimos ni nada Estamos reventados de patinar Bueno, yo no he patinado mucho Alex sí que está reventado, que está ahí atrás El Nos pobre tuvimos que echar agua, abaricarlo un poco Y ahora acostadito Hemos venido a la caravana para tener aire acondicionado a tope, del calor que hace Paula nos está haciendo la comida y yo voy a aprovechar para contaros cómo hemos hecho el edit de GoPro que acabáis de ver GoPro ha lanzado una nueva app que se llama Quick la estaréis viendo por aquí los que hayáis tenido ya la app de GoPro os sonará familiar porque básicamente es la misma app con las mismas funciones de importar los vídeos de la GoPro de editar los vídeos 360 de la GoPro Max pero ahora además puedes editar vídeos súper rápido lo primero que tienes que hacer es encender tu GoPro para así pasar los clips a tu móvil, la conectamos, le damos a view media y vamos seleccionando todos los vídeos que hayamos grabado que nos gusten y si no tienes gopro tampoco te preocupes porque todos los clips que hayas grabado con tu móvil por ejemplo también los puedes pasar a esta app y aprovecharla para editar un vídeo, ya sea para Stories, para Youtube, lo que sea. Así lo editarás mucho más rápido sin tener que pasarlo al ordenador ni tardar tres horas en hacerlo. Es una app súper intuitiva y fácil de usar. Una vez tienes todos los vídeos importados a la app, eliges los que más te gusten para hacer tu edit y le damos a este botón de aquí, que parece una claqueta, a ver qué pasa. Automáticamente ya se me ha hecho un vídeo. Está muy bien. Si sois un poquito más exquisitos, hay muchas opciones para ajustar el vídeo a vuestro gusto. En el primer modo, abajo salen todos los clips de tu vídeo y puedes seleccionarlos uno a uno dándole al lápiz. Puedes cortar el clip por pues si el automático ha puesto una parte del vídeo que a ti no te gusta. También tienes para que el vídeo automático se te haga de maneras diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el modo acción un poquito más a la derecha, está el modo RAW, con menos transiciones, más normalito por si no te gustan las transiciones, luego el siguiente apartado es la música, hay música original de GoPro, bastante guapa, que no tiene copyright, por si quieres subir un vídeo a Youtube, como nosotros, siempre, sin copyright, y si quieres subir el vídeo en horizontal o en vertical para historias, no se sabe, muy facilito, tienes aquí un botón y se te cambia el edit completo a vertical para que lo subas a historias en un 3 y no res, pero mi parte favorita, si soy sincero, son los slow-mo, que os voy a enseñar ahora cómo se hacen. Le damos al mismo lápiz que antes, tenemos aquí abajo un botón que se llama Speed, clicamos y justo donde queremos que empiece el slow-mo le damos al más y vemos que nos aparece una opción de acelerar o de acelerar el vídeo. Un medio, un cuarto, un sexto, un octavo... La GoPro tiene mucha cámara lenta, un octavo. Una vez elegido cuánta cámara lenta quiero, le doy a OK y listo, ya tengo un pedazo de slow -mo, como lo estáis viendo, en mi vídeo. Dicho esto, Paula va a acabar de cocinar y vamos a ir a buscar un spot para ver el sunset y cenar. Hora de cenar en este restaurante 3 estrellas Michelin, con la mejor vista del mundo. ¡Wow! espérate, espérate. Uh. Un poco se habla del el calorcito rico que hace. Está? Hemos empezado el viaje con un frío de locos. Hostia. Y ahora ya hace calor. Vamos a cenar, dormiremos aquí. Está muy a gusto, no ha pasado ni un coche desde que estamos. Y mañana seguimos, porque sigue habiendo olas y mañana también dan sol. Así que a disfrutar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, chavales? Egunón. Egunón, papi. ¿Qué se cuece hoy? Dormido. De locos, en el paraíso. Está el guapo, ¿no? Con el baño más grande del mundo aquí enfrente. Lo acabo de usar. Nada, <risa> no, he estado mirando el mar y hay olas guapas. No ha subido tanto el mar como se esperaba, pero hay olas guapas, así que yo creo que tenemos que ir a surfear. Ok, renta. En 20 minutos estamos y salimos para donde nos digas. Vale, pues perfecto yo también y nos vemos ahí en Zarao. ¿Y está glassy o está todo movido? No, no, al revés, está viento sur total, eso quiere decir que es como Canarias cuando pega viento este. Perfecto, en el Mediterráneo no tenéis mucho eso. Va, pues Gorka, en 20 minutos vamos para Zarao. Vale, perfecto. Vamos para el agua, chicos. Vamos para el agua. Los calzoncillos de una semana eran blancos y ahora también cuando empezó el viaje. Viajo, ahora viajo, ¿no? viajo, es que está viejo. Es que estoy nervioso, vamos la Hemos tardado una hora en levantarnos Una hora en encontrar el sitio para surfear Y cuando llega la hora de entrar es como toda, toda prisa Va, va, va, va quiero surfear, quiero surfear Quiero surfear surfing, mate. Estamos en Zarauz Está lloviendo, es domingo Y hemos encontrado un sitio al lado de la playa Vámonos al agua de la sesión está haciendo un frío de un en el agua el agua está muy fría aún y si no hace calor fuera se tiene frío y hoy bueno los de Euskadi dirán que hace calor pero no hace calor aún sí. a la terreta, a la, la, terreta. Mayor terreta Mon, <risa> bueno, la mayor terreta del mont Euskadi bueno la mejor terreta después de Valencia bueno Euskadi joder seguimos nosotros vamos hacia Barcelona pasando por las Bárdenas y muchas gracias Gorka, por estos gracias. días ¿eh? gracias a vosotros. nos despedimos Obviamente. ¡Cuidado <tose> de feo! ¡Más que por a You're pretending, truth or false, or shit never ending Hear me now and stop condescending You see I'm begging, you hear me, babe If you seek for love, don't try to hide it Find it deep inside and try to hide it If there's a way I one, know we try to Quit your games and now that you're denying it this game, I can't afford to be losing this game.